Hola amor, ¿todo bien papuchi? Atiende a mis palabras, en verdad la paja es mala, porque te quita la motivación, te quita capacidad de controlarte en general, te impide expresarte bien, te hace fallar muchas veces, y cometer errores garrafales, te hace llenarte de angustias, y preocupaciones, la paja está más relacionada a autodestrucción, que a satisfacción. Entiende que, anular la sexualidad en todo sentido, es una gran idea, una decisión inteligente. Procediendo así te alejas del mal, y marchas por el camino correcto. El camino de la paz. Es un placer decirte estas cosas, pues mereces una mejor vida, alcanzando objetivos y no estar pegado a una silla como un lisiado. Eres una gran persona... Levanta ese ánimo y sal al mundo a ofrecer tus servicios, captar clientes y progresar. Dios te bendiga. Cuídate. Es necesario estar en paz, en total tranquilidad, cuando nos alteramos nos autodestruimos, mejor perdonemos a todos y mantengámonos en paz, al final cada quien recogerá lo que siembre, lo más importante es estar en paz con Dios, y con nosotros mismos. Andemos avanzando de buen ánimo por causa de la fe en Dios. Sabías que según la Biblia precisamos andar en paz con todas las personas, por ese motivo debemos hablar lo justo, ser elegantes en las maneras de comportarnos, buscando brindar palabras de alegría a los otros, porque todos necesitan de un cumplido que les haga sentir buenas emociones, todo el mundo necesita que le obsequien una sonrisa sincera. Todo el mundo requiere que le traten con respeto, cuidado y elegancia, si tenemos el poder para obsequiar esos bonitos gestos, vamos a entregarlos, porque esa conducta nos hará sentir bien. Dile al próximo elemento que veas, así, te ves bien, tienes una linda sonrisa y hermosa energía positiva. Por favor, deja de decir esas expresiones como, mano, puta, o malas palabras en general. Mejor solo diga, estimado, o, oh, estimada. Con respeto permítame decirle, y muy respetuosamente le digo. Usted estimado, es un hombre estudiado, con clase, educación, debe mostrar su brillo, su clase, no puede ser ese personaje secundario, que se sienta en las aceras, usted precisa ser un elemento distinguido, un ejemplo a seguir, comportarse estilo doctor Canozo, hablar estilo Claudio Fermín conducirse como el manual de Carreño. Ser un ejemplo de conducta, estando en calma a toda hora. Te quiero y lo sabes bien, por eso necesito que me hagas sentir orgullosa de ti, compórtate al estilo 5 estrellas, eso es hermoso. Quedo atenta a ti, yo te estoy viendo aunque creas que no. Cuídate mucho. Te quiero. Atiende a esto, no te dejes llevar por malos pensamientos, eso te hace daño son elementos que planta el enemigo, como cizaña para incomodarte, para desviarte del camino de Dios, para perturbar tu buen progreso. Entonces, lo que vas a hacer es dejarlos a un lado y bendecirlos de manera particular. B, debes mantener la calma siempre. Para que conserves la buena salud, debes perdonar a todos, no guardes rencor, solo olvida e ignora, y anda sonriente siempre. No te preocupes por eso, todo tiene solución, lo que hay que hacer es estudiar con calma el tema, y de pronto llega la solución, y en ese punto atacas para solucionar. Hazlo con amor, entrega amor, así te odien, el amor cambia todo, tranquilo, solo dígales. Dios te bendiga. Continúa siendo una persona genial, fue un placer compartir contigo, hasta la próxima y quedas en la paz de Dios. Algo más me falto decirle mi estimado, usted tiene que ponerse a organizar y a dar algunos cursos jurídicos, porque eso es algo excelente por muchos motivos, además que sin duda, hará que usted se dé a conocer, puede aportar algún dinero, también puede generar nuevos clientes, entre muchos otros beneficios. También hacer lo que estabas pensando de hacer charlas rápidas de 15 minutos, hablando sobre los documentos, y rifa cinco pollos, entre los presentes al evento. Ofrece rebalar una carta de soltería conjunta para fines matrimoniales. Sigue adelante sin mirar hacia atrás. Porque si miras atrás, corres el riesgo de convertirte en estatua de sal. Y caer en la parálisis del análisis. Guarda el secreto. Todo se trata de copiar las prácticas de los que son exitosos en los negocios, copiate y ya, pero colócale un toque personal, bueno algo más, quedó pendiente por decir, se refiere a que hay que moverse para que los resultados, positivos ocurran, y aunque hayan muchos no es, sigue perseverando y tocando puertas, que habrá alguien que sí esté dispuesto a colaborar. Todo se puede hacer, lo que hay es que tener respeto por el prójimo, pero cada uno puede hacer lo que quiera, ganarse el dinero a la manera que más le guste. Todo se va a solucionar en el tiempo, solo tienes que activarte a resolver, pero no enloquecer, sino hacerlo con calma, para que quede bien hecho. Y recuerda, una de las primeras cosas a hacer en la mañana es automotivarte, regalarte una sonrisa y un cumplido frente al espejo. Todo va a salir bien, ten fe en eso.